Hola, analicemos paso a paso sintácticamente la siguiente oración, Tarek, es de la India. Una oración aparentemente sencilla porque es muy breve y que es muy fácil de entender, porque estamos con una persona que se llama Tarek y que es de la India, que es indio, ¿verdad? Entonces, como solo hay un verbo en esta oración, hablamos de una oración simple, cuyo verbo es es. ¿Quién es de la India? ¿Quién es indio? Tarek, si el verbo estuviera en plural, aplicamos el truco son de la India, el sujeto debería ser plural. En este caso el sujeto es singular, tarek, que es el núcleo. Hay solo una palabra, es un sintagma nominal sujeto porque tarek es un nombre, es un sustantivo. Lo que no es sujeto es predicado, sintagma verbal, predicado nominal. Ojo, verbo ser, estar o parecer, en este caso verbo ser, es el núcleo del Predicado nominal. Y si está el verbo ser, de la india podríamos decir que es un lugar. Podría ser un complemento circunstancial de lugar. Pero apliquemos el truco del atributo, porque cuando analizamos sintácticamente una oración paso a paso, el predicado nominal lo primero que nos pide es analizar y buscar a ver si hay atributo. ¿Cuál es el truco del atributo? ¿Cómo sabemos si es o no un atributo? Sustituyéndolo por lo. Tarek lo es. Aquí induce error porque Tarek es masculino. Si pusiéramos un nombre femenino, Luisa. Luisa es de la India. Luisa lo es. También valdría de la India como atributo. Y si no, fijaos, Tarek es indio. Indio es un adjetivo que haría la función de atributo. De la India es un sintagma preposicional, porque la primera palabra de este sintagma es de, una preposición. Sintagma preposicional, atributo, donde de es el enlace y la India, término, sintagma, nominal, término, et, enlace, término, India es un nombre. Una oración sencilla, bueno no, mejor dicho, una oración corta, pero en la que nos podríamos confundir con la función sintáctica de de la India. Es atributo, ya que te dice cómo es Arek, eh, Tarek, está diciendo qué es Tarek, Tarek, que es indio. Gracias, espero que lo hayas hecho bien. Abur.